Marri Marri Pucomche, que el y Kaimi. Mapuche Somo Inche, Ilma epulef Piñel. Es mi raíz, es mi sangre, demostrar mi cultura. Vivimos en un país que se llama Chile, tuvo sus raíces, su cultura, y esta fue nuestra cultura. Empecé el año 2000 en esto, tengo un hostal de alojamiento. A eso me dedico y recibir grupos. Aquí dentro de mi ruca. Las rucas siempre son así, porque el fuego y las piedras son las que nos dan el nehuén, las energías. Es por eso que antiguamente esto era muy delicado, era como intocable. Llevo mi trape la cucha, que es este. Este es el nehuén de cada día para la mujer. Mi vestimenta, que es sagrada. Todo lo que yo llevo puesto tiene un sentido y un significado. Creo que es un lugar uh, único. No puede ver eso en una ciudad es. o en mi país, claro. porque no tenemos pueblos como el Mapuche. Es. es muy diferente esa razón porque viajamos para encontrar personas como usted. Qué bueno, de, muchas gracias. Es de su país. Con mucha gratitud.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 Hasta cante Peucayán. Nos veremos algún día.